Me dijeron que no podía, me subestimaron, de mí se burlaron. Y ahora que cumplí todas mis metas, me agrando las tetas. No, así no era.